Las pequeñas y medianas empresas cumplen un rol esencial en la economía de los países de América Latina y el Caribe. Generan 34 de cada 100 empleos y contribuyen a un 21% del valor de la producción regional. Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las pymes de la región son las restricciones en el acceso al crédito bien sea porque sus solicitudes de crédito han sido negadas o porque fueron desalentadas debido a elevadas tasas de interés, montos insuficientes, plazos reducidos o requerimientos de garantías. Cuando un empresario no accede a un crédito o accede en condiciones desventajosas, se ve afectada su capacidad para innovar, crecer, expandirse y responder ante eventos externos desfavorables. Todo esto impide que las pymes sean más productivas. En CAF, ayudamos a reducir las brechas crediticias de las pymes de la región. Otorgamos líneas de crédito a bancos comerciales y de desarrollo para que éstos les presten a las pymes. A través de los créditos a corto plazo, los estudios disponibles muestran que las pymes pueden contratar más empleados y comprar más insumos a sus proveedores, lo que les permite incrementar su producción. Estos créditos, a su vez, facilitan el acceso e inserción a los mercados externos las pymes exportadoras podrían aumentar hasta un 40% de sus exportaciones. Por medio de créditos a mediano y largo plazo, las pymes pueden aumentar la inversión en activos fijos en hasta un 30%, principalmente a través de la adquisición de maquinarias y equipos, y aumentar el empleo y la producción en un 4 y 5% respectivamente. También desarrollamos un producto de garantías parciales que reduce el riesgo que el aliado financiero enfrenta al otorgarle un crédito a una pyme. Con este producto, nuestros aliados financieros ofrecerán mejores condiciones crediticias a las pymes de la región, tanto en plazo como en monto. De hecho… Los estudios disponibles muestran que estas garantías no solo aumentan la probabilidad de que las pymes accedan a un crédito, sino también el monto del préstamo que reciben. Y porque entendemos que las pymes no solo necesitan recursos económicos, sino también fortalecer sus capacidades técnicas, las apoyamos con capacitaciones y asesorías en promoción exportadora, inclusión financiera, digitalización, innovación y gestión de riesgo climático. Este tipo de apoyos, según los estudios disponibles, podrían aumentar el empleo, las ventas, las ganancias y la productividad en el corto plazo. En CAF tenemos la meta de seguir invirtiendo en crecimiento, capacidades y productividad de las pymes latinoamericanas y caribeñas.